Los pacientes que se van a operar y no tienen trombosis hay que estratificar, hay que tratar de determinar cuál es el riesgo de tener trombosis. Si usted ya tiene una trombosis y se tiene que operar, el riesgo es mayor, porque es probable que esté todavía recibiendo tratamiento. Entonces se darían dos situaciones. Si sigue usted tomando el tratamiento de esa trombosis porque ha sido reciente, habría que mantener el tratamiento hasta poco antes de la cirugía adaptar, según lo que esté tomando, a una suspensión de ciertos fármacos o no, operarse y cuanto antes volver a ese tratamiento. Si la trombosis fue hace tiempo y ya no estaba recibiendo tratamiento anticoagulante, el hecho de haber tenido esa trombosis previa la, la, la coloca en una categoría de muy alto riesgo de volver a tener otra trombosis en relación con la operación. En ese caso habría que adoptar medidas preventivas, durante la fase, digamos, próxima a la intervención y probablemente durante varias semanas después. Lo ideal es que el equipo médico conozca cualquier antecedente de trombosis previa. De hecho, es sorprendente que a veces cuando se hacen historias clínicas no se pregunta específicamente eso. Y a veces si se pregunta, el enfermo puede no entender la pregunta. Claro, no es lo mismo decir a una señora mayor, ¿ha tenido alguna vez una trombosis venosa profunda? O decir, oiga, ¿a usted alguna vez en el pasado, a raíz de algún parto, de una fractura, de una gripe, de una operación, se le ha hinchado alguna pierna? A raíz de esa hinchazón le tuvieron que poner a usted sueros o inyecciones en la barriga. Tuvo que tomar unas pastillas que se tenía usted que hacer controles. Entonces, diga, ah, sí, pues sí, ahora me acuerdo yo que a raíz de una fractura que tuve hace 20 años. Entonces, claro, el equipo médico debe saber eso y el paciente debe saber también, a poder ser antes de la intervención lo que se va a hacer para tratar de evitar una retrombosis, por es muy importante que el paciente lo sepa. Y como he dicho antes, habitualmente esta prevención va a consistir siempre en la administración de fármacos anticoagulantes, ya sean inyectables u orales. Normalmente en el posoperatorio precoz de un paciente que se opera del tracto digestivo, habida cuenta de que va a estar unos días que no va a poder ingerir nada por boca, es obligado recurrir a, la, a las inyecciones, porque es que no estamos seguros lo que tome si realmente va a pasar al organismo o no, o lo va a vomitar, porque hay operaciones de estómago, hay operaciones de esófago que pueden no comer el paciente en cuatro o cinco días. Cuando ya hablamos de profilaxis durante varias semanas, lo ideal es pasar cuanto antes a los fármacos orales, pero hay poblaciones en las que se ha demostrado que las heparinas inyectadas, como es el caso del cáncer, los pacientes que se operan de algo, o que no se operen, los pacientes que tienen un cáncer y desarrollan una trombosis, estos pacientes, la forma de prevenir que vuelva a tener otra trombosis es pincharse al menos durante seis meses con una heparina. Y esto ha resultado más eficaz que los anticoagulantes orales que teníamos hasta hace cuatro o cinco años. Ahora hay unos nuevos fármacos en los que ya están aprobados para el tratamiento, para la prevención, pero que todavía necesitamos tener más pacientes para poder estar seguros de que un paciente con cáncer lo podemos manejar con estos fármacos con la misma seguridad que lo estábamos haciendo con los antiguos anticoagulantes orales o con las inyecciones. No hay que olvidar una cosa cuando hablamos de prevención de las trombosis venosas y las embolias. El riesgo es doble, es lo que es la intervención y lo que es el paciente. Entonces los factores de riesgo relacionados con el paciente, digamos, los que trae de casa al quirófano al hospital, tienen también mucha importancia. Su edad, la obesidad, el antecedente de trombosis previa, otras enfermedades asociadas. Entonces lo razonable sería adoptar alguna, y hay, hay escalas para esto, una escala de predicción de riesgo y tener en cuenta esas variables del paciente, tener en cuenta la intervención prevista y decir, este paciente tiene alto riesgo, hay que... Hay que administrar heparina. ¿Cuánto tiempo? Pues normalmente si se decide prescribir heparina es hasta que el paciente recupere la movilidad normal en función de la cirugía que se haya hecho y la inmovilización pues puede ir como mínimo 7-10 días hasta 4 semanas o más. Lo, eh, es muy importante ese concepto de operación de bajo riesgo paciente de alto riesgo. A veces tenemos paciente de bajo riesgo con operación de alto riesgo y hay que balancear las dos situaciones porque las dos influyen. Afortunadamente en España, y tenemos estudios epidemiológicos que lo demuestran, eh, piense que los cirujanos fuimos los primeros especialistas del mundo hace ya más de 50 años que empezamos a usar profilaxis en los años 60. ¿Por qué? Porque los traumatólogos vieron que había muchas embolías pulmonares, tras fracturas de cadera, y tuvimos la suerte que hubo algunos veteranos pioneros en aquel momento que se preocuparon: en Londres, el profesor Keikar, en Estados Unidos, el profesor Detakats y se empezó a hacer la profilaxis de la enfermedad en pacientes quirúrgicos. Esto ha creado ya, digamos, una tradición con la enfermedad que hace que España, le puedo dar datos, un estudio epidemiológico que revisó 68.000 historias en más de 30, en 35 países y más de 350 hospitales, en los que se cogía la historia del enfermo un día determinado, médico o quirúrgico, se estratificaba el riesgo de acuerdo con la guía vigente y se veía si habían recibido profilaxis adecuado o no. España, de los 35 países, obtuvo la tercera mejor clasificación, la medalla de bronce, superada por Suiza y Alemania. Luego en España sí hay una concienciación. Es cierto que cuando luego revisamos los 20 hospitales españoles, había hospitales que no llegaba al 40% los pacientes que recibían profilaxis adecuadas y otros al 90%. Luego, en general, como país, se hace bien pero luego hay que ir hospital por hospital, servicio por servicio, porque la media puede ser muy buena, pero luego resulta que hay hospitales que se pasan de la media, digamos que es 100%, y otros, como digo, que no llegan al 50%. Aún así, habiendo concienciación de que hay que hacerla, hay que mejorar mucho en términos de dosificación, indicación, tan malo es infraindicar como sobreindicar. O sea, tampoco es necesario administrar un anticoagulante con sus riesgos hemorrágicos, su coste, su incomodidad, si es pinchado, <coughs> perdón, en un paciente que, que realmente no lo necesita, como, y todavía peor, no hacerlo en el que lo necesite. Y para eso están los modelos estos de estratificación. Pacientes que tengan muy poco riesgo, pues no hay por qué someterles a ningún fármaco ni incurrir en gastos innecesarios para el sistema, pero... Hay pacientes que lo necesitan que posiblemente la duración no sea la adecuada. O sea, la, la, la asignatura más pendiente que tenemos ahora mismo los cirujanos en este país y el registro Riete que incluye más de 60.000 pacientes, de los cuales el 11% han tenido una trombosis, una embolia después de una operación, nos demuestra que la profilaxis, en casos que tenía que ser de cuatro semanas, se está quedando un poco corta. De ahí tenemos que hacer una tarea de convencer a nuestros compañeros cirujanos de que hay que dar la duración y la intensidad y los fármacos acordes al riesgo y lo que va a durar ese riesgo de cada paciente. Perfecto. La situación que más nos encontramos los estomatólogos y odontólogos más se encuentran es que tenemos en España cientos de miles de personas tomando anticoagulantes orales de forma crónica, sobre todo por problemas de corazón. Ahí sí que también hay cierta controversia sobre si suspender el anticoagulante oral, habitualmente cinco días antes de la extracción, pasar a heparinas y posteriormente hacer la extracción y volver al anticoagulante oral, o como se está postulando hoy día, suspender el anticoagulante oral, el que usamos en España, el sintrom, tres días antes de la extracción, no hacer más, retirar, incluso hay quien preconiza, si no es una extracción muy complicada, porque una cosa es una muela del juicio que hay que ir a sacarla, porque se ha quedado dentro o está, digamos, eh, girada sobre sí misma, no está en su eje normal o una extracción simple. En una extracción simple, ahora mismo de no haber factores de riesgo, la mayoría de las guías dicen, bueno, tomo el síndrome hasta uno o dos días antes, hago unos enjuagues con algún fármaco, digamos, que estabiliza los coágulos y vuelva al anticoagulante. O la patología dental, lo mismo que la cirugía de cataratas, o la cirugía de, de lesiones cutáneas pequeñas, se considera hoy día de bajo riesgo hemorrágico, y si el paciente tiene un alto riesgo trombótico, se mantiene la anticoagulación casi sin suspenderla, si tiene un bajo riesgo trombótico, y casi balanceado con el riesgo hemorrágico, en ese caso se puede mantener hasta la proximidad de la cirugía. Pero no suele ser, y desde luego, trombosis de derivadas de extracciones dentales, no, no es un factor de riesgo. Si no se conoce porque no hay forma, como usted dice, porque no, el paciente no lo comunica, o es un niño o es extranjero y hay problemas, o simplemente porque no está para contarnos nada, porque ha sufrido un traumatismo craneal, hay que no, no vamos a usar profilaxis asumiendo que lo hubiera tenido la trombosis. Pero sí que hay una serie de factores que también se pueden estratificar según el tipo de lesiones, según la inmovilización que vaya a sufrir que lo van a colocar en una categoría de riesgo como para recibir profilaxis. Con lo cual, eh, en todo politraumatizado, en los que el balance hemorragia-trombosis, al principio va a favor de la hemorragia, pero después va a favor de la trombosis, normalmente lo que se hace es o utilizar métodos mecánicos que no interfieren con la coagulación, unas bombas que masajean las piernas para que la sangre fluya, y no se quede remansada formando coágulos y cuando han pasado dos tres días y el paciente ya estamos seguros que no tiene riesgo o sangrado activo cerebral o hepático o en el bazo, en ese caso ya vamos instaurando poco a poco los anticoagulantes. Pero desde luego lo ideal es hacer una buena historia. Esto suena muy manido pero en este caso, insisto, muchas veces no preguntamos a los pacientes. Recuerda haber tomado anticoagulantes, se le hincha alguna pierna, tuvo dificultad respiratoria. Todas esas eh, pistas nos pondrían sobre la posibilidad de que hubiera tenido una trombosis previa. Pero hay muchos factores, como decía antes. Los que trae el paciente puestos sí, y los derivados de la estancia en el hospital. Y hay que combinarlos y en función de eso decidir.